Bienvenidos a mi canal. Hola a todos, gracias por asistir a Amenofis TV, tu canal de tecnología preferido. Te cuento, Kip Stephenson es un físico teórico estadounidense, ganador del premio Nobel de Física y del premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, conocido por sus numerosas contribuciones en el campo de la física gravitacional y la astrofísica y por haber formado a toda una generación de científicos. El físico Dr. Kip Thorne ha demostrado que el hecho de que se requiere una masa negativa para mantener abierta la garganta de un agujero de gusano es válido en el artículo de física escrito por Kip. Ahora hablaré de mi invento, el generador de agujero de gusano de vórtice magnético. El punto clave de esta invención es que si tiene una masa negativa, también necesita una constante de resorte negativa para obtener una frecuencia real y viceversa. La frecuencia angular de vibración es igual a la raíz cuadrada de la constante de resorte K dividida por la masa M. Si la masa es negativa y la constante del resorte es positiva, la frecuencia es imaginaria. Por lo tanto, para obtener una frecuencia real, la constante del resorte también debe ser negativa. El generador de vórtice magnético consta de un solenoide toroidal grande, a, y su estructura de soporte, c, una bobina toroidal más pequeña, b, con su estructura de soporte, d, que sostiene la bobina a lo largo de la línea central de la bobina más grande. Toda la estructura se asienta sobre una base. Los dos solenoides están devanados con un cable común en direcciones opuestas en dos laminaciones de transformadores toroides de láminas curvas separadas de diferentes radios. De la regla de la mano derecha, un campo magnético circular cambiante en la dirección de los dedos produce un campo eléctrico lineal en la dirección del pulgar. Debido a que hay dos bobinas que producen dos campos magnéticos en direcciones opuestas, hay dos campos eléctricos en la línea central de las bobinas. Esto duplica las condiciones de tormenta. El cable, B, se enrolla alrededor de las láminas delgadas del transformador, A, con una separación de bobina no lineal, como se muestra por la diferencia de separación entre la longitud, C y, y C. En este lado interior de la bobina, el alambre se enrolla recto donde se puede ver que el alambre es normal al borde de las láminas. No se muestran dos tiras de velcro que mantienen el cable alineado y desplazado de las láminas de metal cubiertas con cinta. Dado que el cable es recto en este lado, el lado opuesto debe tener el cable en diagonal. En términos de coordenadas cilíndricas, los componentes de la corriente eléctrica en la bobina fluyen en la dirección Z a lo ancho de la lámina y en la dirección o alrededor de la lámina. El motivo del espaciado no lineal es preservar el potencial vectorial de la bobina. El potencial vectorial es un campo más importante que el campo magnético porque puede extenderse más allá de los devanados de un solenoide largo. Si observa las unidades, es el momento del campo por carga o kilogramo metro por segundo colombio. Observe que la derivada del vector potencial con respecto al tiempo es un campo eléctrico, mientras que la derivada con respecto a la longitud es el campo magnético la inductancia de la bobina multiplicada por la densidad de corriente es igual al vector potencial. Por lo tanto, el gradiente de inductancia de la bobina multiplicado por la corriente por metro es el campo magnético. Entonces, la bobina no lineal capta un campo magnético adicional alrededor de la bobina además del creado en las laminaciones por el devanado mismo. Esta invención se refiere a un generador de vórtice magnético que tiene la capacidad de generar masa negativa y una constante de resorte negativa que,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 Mi primer invento en 2010 fue una chispa en el aéter que deformaba el tiempo-espacio para sacar energía taladrando el vacío cuántico y debía llevar más cosas que mantengan a la chispa en un equilibrio termodinámico. Intuitivamente imprimí en hoja de papel el tomo número 11 de la guía de dispositivos de energía libre de Patrick Kelly y comencé a mirar las páginas buscando una forma que pueda contener mi chispa distorsionadora de aéteres. A la mitad del libro vi la forma que buscaba. Casi grité cuando la vi, sin saber lo que estaba viendo realmente. Quizás era la patente de una licuadora. La amé. La adoré. Recorrí sus partes y era perfecta para lo que yo buscaba. Prácticamente ese dibujo me había solucionado la existencia. Con mucho esfuerzo debido a la fascia. Comencé a leer letra por letra hasta que ilvané el título que decía algo sobre naves espaciales. ¿Naves espaciales? Leí un poco más y resultó ser un dispositivo para taladrar el aéter y generar energía infinita. El inventor lo hizo para demostrar una ley de la termodinámica, pero no sabría, hasta verlo junto a testigos, que su dispositivo aparte de dar energía gratis, le evitaría suspendido en el aire dejando a todos atónitos. La noticia no se hizo lenta y rápidamente llegó al presidente y ahí desapareció el inventor. El presidente en ese momento era Adolf Hitler. ¡Wow! Me doy cuenta que mi invento, aparte de taladrar el aéter, también controlaba el tiempo-espacio como lo hace un ovni. Así es que nace del ovni de Amenofis y que luego fui asistido por el mismo Nikola Tesla, en estado de mediunidad afásica, él, en 2010, me dio instrucciones precisas para construirlo de manera práctica simple y eficaz, como son todos sus inventos. Empezó la búsqueda de la energía radiante para alimentar mi dispositivo que taladra el aéter y deforma el espacio-tiempo. Luego de todo un camino de frustraciones, bobina de Tesla, descubro la bobina de Ball e inmediatamente la bobina Odin energía radiante para curar resultó ser que ahí estaba la energía que yo necesitaba para accionar mi dispositivo que taladra el aéter de paso también tenía el primer hospital de la historia de la medicina actual que con empeño me sacó de la muerte incontables veces hasta el día de hoy el circuito de Arsomba usa dos condensadores como apertura del dominio del muro de bloch y deja dentro de ese dominio magnético a una bobina de pocas vueltas de grueso calibre y de inapreciada resistencia el volumen es la chispa verde que se enciende entre medio de las dos bolitas de bronce que están encima de los jarros de Leiden. Un volumen que se rompe en dos y luego se repara a través de un selenoide de pocas vueltas y de grueso calibre. No es su bobina y es autoinductivo. Esto quiere decir que saca su energía del vacío cuántico. Para Carles Chapeller, el área neutral, llamado pared o muro de bloche en un imán de barra, donde la polaridad no es ni norte ni sur, fue de gran interés y significado.